Bienvenido, hay otra información que quiero compartir contigo. Tú sabes que hace unos días estuvimos nosotros viendo aquí el tema de la vacunación en los niños. Hemos estado conversando constantemente, hemos estado escuchando diferentes sectores y precisamente en el día de hoy, 14 de febrero, se le daba a formar inicio a lo que es este programa de vacunación en niños y niñas desde 5 a 11 años. Un importante acto que fue iniciado en el día de hoy de manos de las autoridades que tienen que ver con el sector y demás, ahora bienvenido. Al parecer hay padres todavía que sienten cierta limitante, no sé si es desconocimiento, no sé si es que no están de acuerdo o temor por la condición de su niño y niña de recibir esta vacuna pero de una manera u otra bienvenido hemos visto que aunque los menores no tienden a presentar síntomas que son asintomáticos pero son los que pueden propagar mal virus en los adultos ¿sabía? entonces de una manera u otra uno diría la población debe demostrar disposición esos padres y madres para que sus niños de 5 a 12 años también puedan recibir esa inoculación con la que las autoridades de salud ya consideren el gabinete de salud que preside la vicepresidenta Raquel Peña y demás, pero es necesario que los padres vayamos tomando conciencia y entendamos la necesidad de que nuestros niños y niñas sean vacunados. Bienvenido. ¿eh? Esa es la, la mejor prevención que puede existir la vacunación. En los niños mm. la vacunación es fundamental porque son lo que son más propensos a propagar porque sí. son los que hacen el contacto con los demás niños, con los familiares y, y no tienen todo aquel cuidado que tenemos los adultos para el uso de la mascarilla. Uh -huh. Entonces los niños deben ser inoculados con, con la vacuna a los fines de protegerlo a ellos y proteger a los mayores tomando en cuenta que siempre algunos padres quizá puedan tener alguna aprehensión, alguna sí. duda con relación a la a, a tipo de, de dosis que, que debe sí. llevar y cuál es la, la casa eh, de la vacuna que más le favorezca. Pero eso eh, el Ministerio de Salud Pública ha estado informándolo debidamente. Sí. Y ya con eso no hay ningún tipo de temor porque los niños están siendo por recomendación incluso sí. de la Organización Mundial de la salud para que sean... Eh, ese ese, ese ese renglón de 5 a 12 años sí. sea eh, eh, ya vacunado. Y realmente la vacuna, no sé si tú recuerdas a uno bien niñito, la vacuna, por ejemplo, que la, la trivalente o la tetravalente, sí. que a uno se la ponían a todo cuando sí, niño. Claro, claro. Y eso no tenía ningún tipo de circunstancia, al contrario. Eso evitó, ha evitado a, a la nación dominicana y del mundo... Eh, muchísimas muertes infantiles eh, ha evitado eh, esa esa tasa de, de mortalidad infantil, en fin hay que vacunarse, nosotros miramos muy bien con buenos ojos que el Ministerio de Salud Pública ya a partir de hoy, precisamente el día del amor, con el amor que le debemos tener a nuestros hijos, pues sean eh, inoculados con la vacuna de contra el COVID-19 es así, permíteme, porque a pesar de que hoy se inicia contra la vacunación contra el COVID-19 en menores de 5 a 11 años, algunos padres consultados mostraron indecisión en poder inocular a sus hijos, a no, en lo que algunos mantienen con la duda, de la incertidumbre sobre el eventual efecto que pudiera tener esta vacuna. Vamos a escuchar lo que dicen algunos padres en el día de hoy, por favor. Bueno, si eso no es obligatorio, a los niños no se le aplicaría. No quiero, no quiero, no me gustaría que a los míos se le Si un, eh, nada más que sea la última opción. Bueno mi amor, yo no te diría nada, porque yo te voy a decir como dicen los cristianos, lo que viene por Dios no lo para nadie. Por suerte los niños que yo tengo pequeños, la más pequeña tiene seis años, será la única que le toca vacuna. Escucharon ustedes lo que dicen algunos padres, pero como decía Bienvenido y yo también, siendo este grupo de mayor incidencia en el país, aunque la enfermedad suele causar o pasar de forma leve en ellos, que pues muchos son asintomáticos, la mayoría de las veces estos, según establece el Ministerio de Salud Pública, han optado por dar luz verde a la inmunización de estos para reducir lo que es el contagio en los adultos. Miren, nosotros reiteramos, Bienvenido y lo hemos dicho aquí de manera muy responsable señores, es que el COVID al niño le puede pasar ya desapercibido, pero no sabemos la relación que puede tener el adulto, Así que puede es. tener el abuelo, la abuela, con lo que los niños tienen contacto siempre en nuestros hogares. Entonces, yo creo que hay que ponderar esto. Cada padre no le respeta su opinión de que sí o que no, pero tenemos que ver esto un poquito más hacia allá, bienvenido. Claro, hay que y, pensar en la necesidad y, de la salud colectiva. tiene que tomar en cuenta e informarle que los niños, aunque le va a dar eh, más leve el virus, pero eh, lo que pasa es que ellos se pueden convertir en vectores, en transmisores de, del virus, de la enfermedad. Entonces puede afectar a sus parientes mayores, a sus abuelos, y entonces ser ese, ese canal sí. de propagación. Entonces es de ahí la importancia de que los niños estén debidamente vacunados porque el virus va a perder la fuerza cuando, eh, cuando sean portadores si es que lo llegan a ser.